Partimos, partimos, partimos, partimos ya. Partimos. Aquí parte Upa Chalupa. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo está Claudita? Muy bien, Kiwito. Un saludo a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver. Porque Exacto. hoy día tenemos un programa buenísimo. Dos en uno. Exacto, dos en uno. Qué rico. Qué rico dos en uno. Hoy los chicos, hoy se acuerdan de los chicos dos en uno. Hoy se me se me cayó el caliente, pero mal. Los mitiniti. Los grosos. Los grosos no con cercho líquido. Ay, oh, cochila, ya, ya, ya, ya. Uh. La el doblón. Ay, tú si piensas en eso quita. nomás. Es que es de mañana, yo sé, yo sé. Qué rico los dulces, ¿no? O oh, la super 8. Oh, yo, yo con mi compañero de colegio juntábamos plata y los días viernes... La a, a negrita, te apuesto. Claro, yo estaba mi colegio, está en el patrocinio San José, ahí en Providencia. Y caminábamos ahí por donde está el monumento de la aviación. Había una distribuidora con confites y juntábamos, no me acuerdo la plata, pero juntábamos moneda con moneda, y comprábamos una caja negrita y la comíamos ahí en el monumento de la aviación en el pastito entre tres compañeros. Oh, los placeres tan baratos. tan <risa> baratos. Yo no, yo era de las chicas morochas. Me gustaban las morochitas esas chicas. Las morochas, oh, son ricas. <risa> era gordita yo en la época del colegio, pues. Era gordita. gordita? gordita. Sí, po, no era gordita. Sí, pues nunca <risa> tuve pololo. ¿En serio? Era gordita. Era la gordita el curso. Mira, ¿y, y, y ¿en qué edad, a qué edad fue tu primer el polo? A los 18 y con él me casé. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y eras eh, virgen? Virgen, virgen, virgen. ¿En serio? Uh -huh. ¿Te casaste ¿Sí? tan joven? Cool? Sí, fue a los 18 y me casé <risa> con vestidito blanco y todo eso, igual que una princesa. ¿Y por amor? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por amor? Por amor. No, ¿Sí? por, no por nueve meses, por amor no. Con ese <risa> yo, marido no tuve hijos Oye, yo me casé a los 32 años oh, Y el qué día buena que edad. me casé, el 17 de octubre Es el cumpleaños, no. una de nuestras invitadas sí. Tengo todo aquí, todo aquí, todo aquí, todo aquí. Estudié toda su vida, cuando nació, lo que le gusta comer Todo, todo, todo, todo, ya su Pero después le podemos también preguntar a su marido, porque también tendremos a su marido aquí. El Fredo, déjame ver, déjame ver. 24 de septiembre. ese que nos cantaba, el 71, ese de pelo largo, largo, rubio, que mató a tantas mujeres también de la época. ¿No cierto? Aquí. No, no, les de mujeres. Ya, muchachos, parte de Uba Chalupa. ya tenemos <risa> dos grandes amigos, un matrimonio de buena energía, de amor, lindos los dos, buena onda, Lindo, buenas personas. El Uba Chalupa, el exclusivo, muchachos, son exclusivos de Uba Chalupa. Acaban de llegar a Chile en su jet privado. ¡Váganos, mm -hmm. Dro! ¡Y Alfredo Alonso! ¡Espale! ¡Hola, bellos! ¡Hola, ¿Cómo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí madrugando. Muy bien, qué es? <risa> Gracias por madrugar. ¡Están en el lupa, sí. chalupa, chicos! Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Oh, gracias estamos alejando a, a la gente que se levante. En estos momentos tan difíciles, por eso hemos creado este programa Upa Chalupa, para levantar a la gente, para entregarle buena onda, entregarle feromonas y con el kiwi, ¿qué más? Pues y con ustedes hoy de invitados, vamos a tener un súper programón. Oye, muchachos, bueno, agradecerle por estar acá con nosotros. Y es por esta hora, usted igual se la alta, porque la celeste, imagino, que hace clases por internet, internet, ¿no es cierto? Es que es muy chiquitita, pues ya tiene clases, le mandan las clases grabadas, y tipo ah. 11. ahí se la ponemos, cuando ya vio sus monitos. Ah. Ya le dimos la colación. recién pues hace las tareas. Sí, pero se despierta, que... todo, se despierta todos los días temprano. Ocho y media se despierta, sí, así no, no. que sí, sí, estamos desde arriba. Desde sí. Arriba en pie desde, desde temprano. A ah, ver, ya está bien. Bueno, pero, hecho, pero cualquier, como... en cualquier minuto va a aparecer por acá la celeste. Una pelota de la que va saltando, ya la van a ver, ya. Oye, de los dos, de los dos ¿cuál, ¿cuál es el que despierta con mejor genio, los dos? ¿O los dos enojados? ¿O alguno más contento? ¿Cuál es el más mañoso va a despertar? Ninguno se despierta de emergencia. A no ser que te ¿No? suene esa alarma de porquería. Tiene una alarma que también puede bajar el volumen. Cuando suena esa alarma, a mí como que ya se me levanta un poco la ceja pero se me baja el tiro. <risa> Mira, la maca trabajó en matinales tantos años y se oh, despertó ¿verdad? tantos años claro. a las seis de la mañana. Cinco, cinco. Y cinco, que ahora eh, esto este último tiempo me toca mirar tarde más temprano. <ríe> y ella duerme. ¿Y ¿cómo duermen? ¿Duermen cucharitas? ¿Duermen? ¿Cómo duermen? Nosotros tenemos un, una cuestión que la bautizamos la, la, la bollito desde que. Vemos estáis contando el Pero bollito sí. aquí Eso de todo el mundo. Eso me gustó. El bollito es bollito, me gustó, ya. eso. Me gustó. Es, es algo completamente, eh, ¿cómo se llama? Que ella se duerme en, en mi pecho. ¿sabes? Oh. Y hasta el día de hoy, desde el principio hasta el día de hoy, ya llevamos 11 años casi, y siempre, siempre se duerme ahí. Sí, ma, ya, ya me contaron los contarlo, mamón. Estamos viendo tele, y lo miro y le digo, bollito, ya, bollito. Y me, me levanto la alita y ahí me pongo, así. Y ahí me <risa> Ay, qué rico. qué tía. <risa> o sea, ¿viste? que el amor existe? ¿Se puede estar 11 años en bollito? Porque sí. tú no puedes decir, ah oh, que la cuestión. Sí. Se puede. Y que y lo más divertido es que la Celeste sí. también adoptó, cuando la hago dormir, se, se duerme conmigo un pollito también. Oh. Así que... Somos los ¿no pollitos, pollitos. así. Yo, yo creo que a todos nos ha pasado lo, lo que hemos sido papá, cuando recién nace la guaguita, cuando tu hijo recién nace, no sé de meses, y tú lo, te lo pones aquí en el pecho y se duerme en tu pecho, es una sensación maravillosa, ¿no, muchachos? Sí, maravilloso. Es que sí. Ay, Nada mejor. Sentir no, eso en es la tío, chiquitito. Nada mejor. Ah, algo tiene meses aquí en el pecho, que se duerman. Oh, hay algo tan duro. Bueno, ahora yo lo hago con mi nieta, porque ustedes saben que fui abuelo ya. Bueno, mi abuelo ya. ¿Cuánto tiene ya tu nieta? Tres años. La Florencia. Mucha que son ricos los cabros chicos. hoy son lo mejor Ya no va a tocar, no sé ser abuelo. Ya no va a tocar pronto. Oye, ¿cómo se conocieron? Yo creo que muchas ¿Cómo se conocieron? No, tú dices, pero lo cuento yo, te toca a ti. No, nos conocimos por, por una, nos conocimos por una amiga en común, por la y Santa María. La MEI nos, nos presentó y, y, sin querer, queriendo, porque nosotros, yo era muy amigo de la MEI, la Maca también era muy amiga de la MEI, y un día yo la llamé para, para, para que nos juntáramos me dijo, "Hoy estoy con una amiga acá, y dije, ah, feliz, vamos, nos juntamos los tres, y la amiga era, era la Maca, así que... ¡Pastelito! Vale, pero pero que pregunta, pregunta, pregunta, <risa> pregunta Maca, tú le Tú le dijiste a la, a, tú, Maca, tú le dijiste a, a la May Ay, que lo invitara Alfredo, lo quería conocer, lo cacháis, pues, ¿no? La verdad, la verdad, es que sí, yo andaba claro. en esa época, como que yo no quería conocer a nadie, yo estaba saliendo con alguien, y, ah, y dice a la May, no, no, me dice, vamos a comer las dos solas primero, me dice. y Alfredo le dice, voy a ir a comer, voy a comer los dos solos. o sea, él pensó que iba a comer con la May, al principio, después le comentó que era con una amiga, y yo pensé que iba a comer solo con la May, y cuando llega el le digo, pero, pero, ¿cómo me voy con...? Una? Yo no sabía quién era. ¿Cómo me voy con un amigo? No, sí. no, esa siempre, esa siempre. No, es pero yo no lo había pero visto, antes. Antes, antes, no antes, No, le dije, me voy para la casa. Yo pensé que ellos tenían algo. Entonces dije, ya, me voy para mi casa, ah. tocando el violín, que lata. No, me dice, vamos. Y salimos y ya cuando nos subimos al auto me lo caché. Pero yo no sabía con quién íbamos a ir ni nada. Y yo me senté atrás. Yo todavía pensaba que entre ellos había algo. Había ah. una onda. Y yo iba hacia atrás. Al principio. Al principio. ¿Ya? No, <risa> de agua. te dijeron, aquí no pasa nada. Upa pachalupa, Upa pachalupa. <risa> no, aparte fue, fue divertido, fuimos a comer y de ahí nos fuimos a un karaoke y, y nos pusimos a cantar y en ese minuto, bueno, en, en el minuto que empezamos a cantar, como que no nos separamos nunca más. Digamos sí. la verdad, como mm. que estamos cantando los tres con la May y en el minuto que lo pusimos a cantar como que la mente desapareció así, ¡pum!, pobrecita. No la vimos más, no la escuchamos. La pobre cantaba y era como, como así como Snoopy, ¡ra, ra, ra! ra" y nosotros así. <risa> Oye, no ya, nada amigo. se veía, nada se veía alrededor. ¿eh? Ya, pero más, Oye, muchacho, pero sabes que desde ese día en adelante no nos ya. separamos más. Fue heavy. Fue es y magia. esa noche, el este karaoke, el karaoke, ya hubo su ósculo, se besaron. Fui, pero no, no fue tan, tan inmediato. No, fue como ¿Cuánta en ¿La cuarta quinta? Como en la cuarta quinta. Ah, No, ay, ay, igual, porque sea un poquitito me puse dura, pues, si tampoco no es llegar aquí la polar, no es llegar a regalarla nomás. No es la polar, no es la polar. No, pues aquí algo, aunque sea más que sea, quisiera y un poquito de esfuerzo, oh. digo yo. Oye, rico, enamorarse. qué que rico, tú no sales y una salida y te funciona todo. A mí me han salido tantas salidas que no me funcionan, weón. Yo llego no, a no. la casa <risa> triste, no, weón. No. Pero, pero las cosas llegan, sí. Y sí. llegan en su momento, minuto. Y llegan cuando a veces menos las estás esperando o menos las estás buscando. Así que yo, yo somos sí. un, un lindo ejemplo de que, de, de, de, de que el amor llega cuando tiene que llegar y que oh. funciona. Ay, <risa> Ay, <qué risa> que a ustedes después de, de 11 años? La moda, de no 11 me años que todavía la maca se duerme en tu pecho al frío eso en serio no hablando en serio muy bonito porque las relaciones pues van perdiendo fuerza se transforman en amistad ¿cachai? pero la parte como romántica cariñosa como que se pierde entonces creo que y hay una foto de ustedes verdad en familia es, lindo ejemplo. sí sí y eso para nosotros también es sagrado la familia o sea sí. nosotros sí. con los niños Mientras Jean vivió con nosotros, obviamente todos los do domingos comíamos juntos, en las noches comíamos juntos, ahora que Jean ya vive solo, viene, ahora que estamos en cuarentena ha sido más difícil, pero siempre viene los domingos a comer con nosotros, se mantiene y bueno. para nosotros es sagrado estar con los niños siempre, o sea, eh, la, sí. la, la, la familia es lo primero y lo más importante. Qué bonito. Oye, Alfredo, ¿y cómo ha sido esto? No sé cuánto. Ustedes, no sé, ustedes salen a las compras, porque el trabajo, no quiero lo hacen de la casa, lo que se puede hacer. Pero ¿cómo ha sido la convivencia de ustedes tanto? Porque todo el día juntos. ¿Cómo, cómo ha sido esta cuarentena? La Para parecida... eso no ha sido demasiado buena la cuarentena. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Lo hablábamos el otro día. Eh, no, no, no, nos ha servido mucho, porque yo en mi trabajo viajo mucho. Claro. Ya, yo, me toca viajar demasiado y Entonces hacía mucho tiempo que no tenía 100 días para estar con, con la familia sin moverme de la casa, entonces para mí ha sido un regalo estar 100 días pegados a ellos todo el día, eh, porque me, me tocaba viajar muchas veces 100 días del año y yo estaba fuera de, de, de, de, de, de Chile, entonces no... No, no, no, no podía compartir como compartimos ahora y para mí ha sido una bendición aparte nos ha servido para todos, hemos bajado de peso estamos más juntos tenemos estamos... la positiva las cosas sí. oye, sí. ustedes son como, como, como lo contrario, porque mira, la otra estuvo, estuvo la Karen en el baile con nosotros y nos contó que dos amigas de ella amigas cercanas, se habían separado en cuarentena Pasa, oye, por... y, de por, y de por sí la gente sube de peso, ustedes están mejor que nunca, más enamorados y están flacos más encima es que <risa> mira, hay fórmula hay fórmula, porque en el día Ponte tú, él él se encierra en su oficina el ratito que tiene que trabajar. Yo en mi rinconcito en mi, también hacer mi trabajo. Eh, cada uno como que tiene su espacio y nos vamos el juntando. Espacio. Por ejemplo, almorzamos juntos en familia. O cada bueno. cierto rato, ¿cómo te digo Bien, a ti, bien, ya. Y seguimos nuestra cosas o sea, Igual, aunque estamos dentro de la casa, nos extrañamos tiene a ratito. Espacio. Sí, pues sí. así en la noche, porque una o dos veces a la semana hacemos como nuestro bar romántico, entonces nos tenemos nuestro yeah. picoteo, nuestro vinito, y ahí conversamos cómo nos fue en la semana, como si hubiese sido cada uno su, su trabajo normal, y nos contamos cómo está la oficina, cómo está el trabajo, qué hacemos, o sea, siempre tenemos como casi, obviamente distinto, pero casi la misma rutina de lo que teníamos antes, tratamos de armar la misma rutina, cosa que no se nos haga tan difícil, sino es complicado. Es súper complicado. Sí, y aparte de algo importante que dijo la Claudia al principio, hay que, hace, hay que levantarse temprano y hay que hacer vida normal dentro de lo que se pueda. Exacto. Nosotros hemos tratado de que la semana sea semana y que el fin de semana sea fin de semana. Nos costó al principio. Y costó al principio porque al final el principio era como el día de la marmota, eran todos los días iguales. Exacto. Y, pero, pero, pero hemos logrado con horarios y con cosas tratar de que la semana sea semana, los fines de semana, fines de semana. Y sigue feriado feriado, pero tratar de que la vida continúe dentro de lo que se pueda de la forma más normal sí. posible. Entonces, si tú te levantas temprano, haces tu rutina de trabajo, haces todas las cosas, la cabeza por lo menos se, se, se, se limpia un poco. Yo creo que invitar, y por eso la idea de ustedes de hacer un programa matinal eh, es importante. La gente tiene que limpiar su cabeza, tiene que porque al final, imagínate, entre la sanidad... Sí. De, de, del virus más la mental más todas las cuestiones estamos Mal muy de cargados política. de cosas así que hay que, hay que echarle para adelante sí, sí, darle, darle darle muy alfredo gracias. yo sabía por las redes sociales que obviamente el grupo al este que todos seguimos uh -huh. eh, iba como a, a hacer un nuevo lanzamiento y como justo esto como que lo paró un poco eh, ¿cómo se va a venir eso cuando esto termine? Mira, nosotros sacamos un disco, después de 25 años, nos juntamos de vuelta, grabamos un disco, eh, hicimos cuatro videos ya, que están ahí ¿Ah, sí? en, wow, qué buena. Sí, que están en YouTube, y íbamos a hacer efectivamente este show, que primero iba a ser en, en julio, después en agosto, y ahora obviamente la vamos a tener que mover, eh, porque teníamos ganas, porque queríamos hacerlo, porque teníamos ganas de tocar, porque nos gusta la música, porque somos fanáticos de la música, estaba es una casa que estaba llena de guitarras por todos lados, donde se escucha música todo el día, Ahí hay una foto de, mi, de la celestita con su primera guitarra eléctrica. Oh, qué bonito. Qué bonito. <ríe> eh, y, y nada, y todo estaba en la misma. Y siempre todos escuchaban, los niños escuchaban las historias de cuando uno tocaba. Oh, se me fue, de ah, Y todos dijimos, tratemos de hacerlo. Perdón. Y, y, y, lo, y lo hicimos, y grabamos y nos dimos el gusto de grabar en el mejor estudio que pudimos de hacer las cosas bien hechas y si pueden, la gente ahí entre ya ahí en el canal de Aleste Oficial ya hay cuatro videoclips nuevos de Aleste tres que lo hicimos cuando se podía hacer todo junto y ahora hicimos una ah. canción nueva que la ¿Ya? hicimos cada uno en su casa, del video, pero funcionó muy bien están muy buenos los temas Uh -huh. Oye, con lo literal original, ¿no es cierto? Bueno, el con Lechuga Con el Rodrigo El Lito, el Lito. De bueno. hecho, en el, en el último videoclip que hacemos Hasta aparece como invitada especial Ahí actuando la Yuri sí. ¿En serio? Qué sí bueno, sí. Yo, yo, yo un día, no yo tenía idea yo, tenía, yo, tenía, yo no me acordaba, un día que cuando trabajaba en otra radio la radio, eh, las radios normales No sé cómo decirlo, las radios tradicionales fue FM un día, a ver, a ver. Fue un día la, la Yuri con, con Rodrigo y Rodrigo uh -huh. ya estudiaba en el mismo colegio, lo hace que él era más chico que yo, claro, no tenía ni el pelo largo, nada, entonces yo no, yo no lo él me ubicaba a mí, porque yo era como el más grandote y habíamos, habíamos sido compañeros de colegio patrocinio de San José. Sí, pues. Sí, pues. Así sí, que ahí sí, era. Sí. Y, y bueno, ah. para el también, le, le gusta el básquet como a mí, así que bueno, a ti también te gusta el básquet, Lo digo, era bueno para el básquet, era, era, fue no sé si campeón o subcampeón sudamericano de, de taekwondo también, era bueno para el taekwondo. Ah, bueno. era, era bien deportista, Rodrigo, siempre fue. Qué buena. Oye, muchachos, eh, y bueno, Alfredo, sobre todo a ti, bueno, a la Maca también, los ¿cómo lo han hecho con el trabajo? Todo por internet, todo con.? Bueno, tú y Alfredo está medio complicado también, van a haber muchos cambios en eso, en los shows, en, en, en los conciertos. ¿Cómo lo sí, ves que sí. se viene eso? Se viene, obviamente, va, va a demorarse en volver. Eh, nosotros estamos con, con las cosas todo bastante parado en, en, eh, pero obviamente ya armando las giras para el año que viene, eh, esperando que todo vuelva a la normalidad, yo creo que va a ser gradual, va a ser de a poco. Va a ser, nos van a permitir yo creo que aforos al principio de la mitad de los recintos sí. silla por medio, fila cruzada que tú no tengas nadie adelante, atrás ni a, ni a los costados y va a ser una vuelta de a poco igual nosotros vemos lo que pasa en Europa y en Estados Unidos hoy día yeah. estaba leyendo el diario en la mañana y en Francia habían abierto una fiesta y se habían metido 5.000 personas a la fiesta, la gente obviamente está necesitada de salir y de despejarse, entonces por sobre un todo lado en la primavera eso, y el verano. claro. Y por otro lado va a estar que va a estar golpeada económicamente. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero nosotros seguimos haciendo cosas, seguimos trabajando. En, en, en, en el Movistar Arena tenemos ahí, estamos haciendo cajas solidarias, estamos armando Lido. cajas. Entonces estamos siempre reinventándonos y haciendo cosas, eh, pero esperando que llegue el momento, siendo prudentes siendo responsables con lo que se dice y tratando de que esto pase pronto, para todos. Oye, Alfredo, cuéntanos un poco de estos solidarios que están haciendo en el, en el Movistar, eh, los que están haciendo aquí, para la comuna en especial, para la Comuna de Santiago, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde está el Movistar? ¿Cómo no, adentro como, de la arena, la arena, la arena. Nosotros somos, bueno, somos, somos dueños del Movistar, del, del Movistar Arena. Y, a, y, a, ah. y adentro estamos haciendo. Eh, cajas solidarias, estamos haciendo cajas para, para, para repartir de alimentos. Estamos entregando el espacio, digamos. Exacto, y no y haciendo nosotros también la, la operativa, no, la logística, el armado, bueno. la compra, todo, todo lo estamos haciendo nosotros. Entonces, somos uno de los puntos que hay dentro de Chile para hacer cajas cajas solidarias. ¿Oye, el, el que es igual... va a haber festival de viña el próximo año? Yo. Oh. Yo, creo, yo creo que sí, yo creo que sí, no sé si será con el aforo completo, no sé si será claro. con, con toda la quinta llena, pero bueno, el Festival de Viña es un festival en gran medida televisivo, entonces eh, obviamente si tenemos que hacerlo con la mitad del público, será con la mitad del público, pero, pero el Festival de Viña es un festival bien especial, es un festival que lleva 61 años, que se ha hecho en, en, en todas las formas y... Con estallido social, sin estallido social, con terremotos, sin terremotos, eh, eh, en dictadura, en democracia, en, en todos o sea, y, y, y ha pasado por todos lados. Así que yo creo que nuestros esfuerzos están, obviamente, puestos en poder hacerlo. Creo que el Ay. Festival del Muey, el otro día dije que el Festival del Muey ya se suspendió. ya No, no, lo que pasó fue que Televisión Nacional se bajó del Festival del mueble pero, pero no que se haya suspendido no, el Festival Claro. Claro. Ah, no lo vas a repetir, no caché, que soy pavo, no, no caché, no caché esa cosa sí, Oye, Maquita, sí, sí. ¿y tú cómo lo haces con tus pegas, con todas tus cosas que haces? Es que en mi caso, a ver, es más fácil porque lo mío son más reuniones por Zoom. El único claro. tema es que, claro, eh, es difícil tener horario, porque de repente, en mi caso, yo les comentaba antes como talla, pero yo empecé a vender los productos Herbalife, toda la, toda la parte de nutricional, que me significó sí, aprender sí. mucho, tomar clases de nutrición, bien entretenido, pero obviamente el cliente, de repente, como es un tema de nutrición, no tiene mucho horario. Entonces, al principio sí. era como a las 10 de la noche y después me decía amor, ya, vamos a ver una serie. Sí, sí. yo estaba con los clientes, es que resulta que mañana en la mañana no me puedo tomar el batido. ¿Qué? Entonces, sí, respondiéndole. O no sé, había una clase a las 10 y media de la noche y me metía. Me costó un montón al principio. De partida también compatibilizar con los horarios de la Celeste y sus clases, que yo a veces me atrasaba su horario de clase porque estaba en reunión. O me atrasaba las reuniones porque me atrasaba las clases de la Celeste. Entonces, súper difícil. Pero como, como decía Alfredo, armamos un horario. Yo me puse súper estricta, más, o oh, relativamente estricta, todavía me sí, falta sí. el horario, entonces ya como que como que sé a qué hora hacer las reuniones. Lo que sí pasa, y yo he hablado con muchas personas, que, que también le está pasando que uno se está acostumbrando a trabajar desde la casa. Sí. Se está acomodando el trabajo en la casa y ya va a empezar a costar salir. Al principio costaba quedarse porque uno tiene una rutina de movimiento y todo hoy en día, ya, a mí me pasa que de repente para poder salir a comprar, estoy cinco días ya, hoy día voy a ir, mañana voy a ir, entonces ya te empecé a acostumbrar a, no sé, pues vestirte de la cintura para arriba y ponerte para abajo un buzo no salir a la calle eh, hacer todas tus reuniones por Zoom, que me ha entretenido de repente que ir a todas las reuniones donde tienes que estar perdiendo tiempo cada vez que te mueves de lado a lado, no tenés que aguantar porque tienes el jefe, el, el jefe acá encima sino que cuando decís, jefe no lo escucho es más fácil <risa> <risa> no lo escucho, jefe. Tipo, sí, pues, entonces en mi caso se me ha hecho, se me ha hecho más fácil. Igual logré reinventarme súper bien. A mí me encanta estos desafíos de siempre estar reinventándose, eh, pero bien, bien. Se, a mí me gusta. Ojalá fuera sin toda la locura que significa este, este desastre de, de, del Covid, que ha sido bastante complicado económicamente y en todo, en todo, en todo, ámbito. Pero por lo menos he tratado de sacar la mejor parte de esto, que es poder tener una buena convivencia y poder trabajar desde la casa 100%. Oye, eso también me pasa. yo Estoy con mi emprendimiento de las tortas. Uh -huh. Y bueno, está visto de voluntario en la municipalidad de la Florida, ayudando a repartir mercadería, ayudar a la gente a cobrar jubilación, todas esas cosas. Que ando harto en la calle. Claro, ahora andar en la calle, muchachos, como hace seis meses atrás, que era una locura los tacos, ahora no anda nadie. Entonces, es el de dejar, ¿cachai? O sea, los proyectos los hago de lo rapidito, no peleáis con nadie, no hay... Ta bueno, lo que más te gusta es cuando te paran los militares, que te, te, te, te chequean el salvoconducto, pero es un placer yo hacía ayer, si, hoy oh, cuando vuelvan los tal. Pero chelador. no te parece que echáis de menos eso de la gente, por último, hasta el gallo tirando el pollo al en lado de en la micro, ¿no sé, es pero... No, toda hasta esa hasta cuestión, hoy no. la cena, hoy caserita, no, <risas> yo echo de menos el, el movimiento, esa cuestión del, del chileno. De, Andan todos cabizbajos y te así al lado, te pegan una patada, te asustan al tiro, todos con mascarilla. Me falta el, el, lo del chileno, esto este, no sé, pero, pero, movimiento en la calle. Pero, pero tú cachai que el otro día estábamos a, a, conversando un rato, porque a mí me toca ir una vez a la semana ahí a, a, a la arena, eh, y veíamos el guardia del, de, de, de la arena, me decía, haga un poquito de silencio, y yo me quedé callado, y me decía, escucha, y digo, ¿qué Volvieron los pajaritos al parque o Higgins, me decía. Oh, Hay pájaros, de vuelta. Eh, la contaminación acústica había hecho que los pájaros se fueran de, de, de, los, de muchos parques y muchas cosas. Y ahora, con toda esta tranquilidad, están volviendo lo, los pajaritos los a, a, a los parques. Aquí cerca de nuestra casa el otro día había un puma? puma. ¡Ah, buena! Que había, que había bajado de los cerros, unos amigos nos mandaban otra vez desde, desde la ventana de, del edificio y habían cóndores afuera ¿Eh? de su edificio Entonces, uno a veces piensa en la contaminación del smog y nada más, pero la contaminación acústica había, había echado y había expulsado a todos los animales de, de, de, de, de Santiago. No. Y ahora con esta calma que dice el kiwi, han ido volviendo de a poquito. Sí. Entonces, igual es muy loco que te digan, oye, ten cuidado, porque a la, a, al lado de tu casa hay un puma suelto. ¿Sí? O, <risa> o, o, o si tú te sales a la calle hoy día te paras en Providencia o en cualquier lado y escuchas escuchas pajaritos que antes no escuchabas. Entonces, hay cosas que están pasando. El aire está un poco más limpio. Eh, ahí te das en cuenta que nosotros somos somos un animal destructivo total. Sí, <risa> total. total. Pero, pero total. bueno. Eh, hay que sí, sí. tratar de convivir con esto. Yo sé que es muy duro para mucha gente, muy duro, porque no ha podido trabajar, porque tienen familiares contagiados, porque están enfermos, porque se sienten mal. Pero tenemos que aprender alguna lección de toda esta cuestión también, ¿no? Eh, de que sí. estábamos demasiado embalados todos en la nuestra y estábamos haciendo un daño gigantesco. Por algo estamos de esta manera, creo. Claro. El otro día vi una entrevista a Héctor Noguera, muy buena, y porque todos dicen, oh, y ojalá que volvamos luego a lo que estábamos antes, y Héctor Noguera hubiera súper sabio decía, ojalá que no volvamos a lo que estábamos antes, ¿sabes? que sea eh, lo que venga, que sea mejor que lo que estábamos mejor antes, antes. O sea, superar mejor. el coronavirus, pero mejor en calidad de vida, lo que decía Alfredo, de, de cuidar más el planeta, de cuidarnos más nosotros, ojalá que mejor sea así. Mejor en calidad decía. humana también, Kiwi. y yo creo que, que una de las cosas que más nos pasó fue que nadie miraba para el lado. El hecho de estar siempre uno preocupado de uno y pensando que de esa manera iba a poder arreglar su mundo, sin entender que el mundo no existe, su mundo, existe el mundo. Total. Y mientras nosotros no nos preocupemos del que está al lado, no nos preocupemos de, de todo, de todo lo que nos rodea, de la gente que está alrededor de nosotros, que todos estén bien, es imposible que el mundo de nosotros esté bien. Claro. Qué mejor demostración que la que estamos viviendo ahora. O sea, Amor. las grandes potencias que se preocupan de juntar y juntar y juntar y juntar, están exactamente igual y peor que nosotros. Oye, aparte ya, aparte que está el rico mirar el lado de repente. <risa> yo siempre he sido <risa> un funcionario, siempre he mirado pa'l lado. <risa> el kiwi. Siempre mirando el lado. <risa> Cuando estoy por soltero ¿Estoy sí. ¿Estoy kiwi? Estoy soltero. Oye, oh, ¿les cuento algo? Ah. La, con la cuestión de las tortas. Eh, bueno, los, la gracia es que las tortas, bueno, Miguel y yo, que somos los que estamos en este emprendimiento, las repartimos nosotros mismos. Porque, ¿eh? Y yo en, en enero... Conocí una niña por, por las redes sociales, por Facebook. Empezamos, ah, buena onda. Y después ya WhatsApp. Y nos quedamos juntar un día, pero vino la pandemia y no pasó nada. Y, y hemos hablado algunas veces por WhatsApp. Y mañana está el cumpleaños. Y, bueno, a mí las tortas, los pedidos los recibe mi hija. Mi hija, recibe todos los pedidos, hacen todas las rutas y todas las cosas. ¿Sí? Y mañana está el cumpleaños, me dio una torta. Y después me llamó a mí y me dijo, ya, ya pedí la torta. me dijo, y como aquí no me la podría venir a dejar. Le dije, no sé, como a las cuatro, calculo. Mejor no creo que la mía sea la última torta que entregue el día. ¡Oh! ¡Perdón! <ríe> <ríe> Entonces le digo, sí, pero sí, porque quiero que para que... ¡Ay, que... Ah, y que venga, me aleja. No, bajo no, en el receptor la ría. Sí, pero no sé si, pues, porque algunos departamentos a mí no me dejan subir, pero sí. Me dijo, no, porque tú eres el regalo de cumpleaños. ¡Oh! <risa> <ríe> pero cómo no estáis contando así abiertamente, mañana no te va a tocar por pajarón, le da vergüenza. Sí, sí no te no. va a tocar por pajarón. <ríe> No, ya no, si no sabe. Es verdad, no, no, no, no. no dio el nombre, no dio el nombre. Todavía. No. Va a llegar Pero, el edificio, y no. va a estar toda la gente aplaudiendo. Vamos, que güey! que no ¡Sí, <risa> <risa> ¡Día, campeón! No, ya está. Le tiene Pisco Sauer, le tiene Pisco Sour también. Si por ahí. <risa> <risa> ya contaste Todo no, Claudia no ha dicho nada. Es como el detallito, de la guinda no me Sí que ahí, como, ojalá que ahí un salte la lienda. No está rebotando. No, pero yo, yo de febrero que nani nam. bueno Ojalá cara... que salte la liebre, pues amigo, ojalá. Vamos a estar apoyando mañana, terremoto, terremoto. Vamos <risa> a hacer una cadena de oración, no te preocupes. <risa> oye, si el jueves no aparezco en el programa, ya saben ya. No, <risa> oye, te dije <risa> con pelito <risa> <risa> mojado nomás en la mañana del jueves. <risa> oye, muchachos, Alfredito Maca, tú en la cuarentena y mucha gente que ha descubierto cosas que nunca había hecho en su vida, no sé. Eh, hay gente que nunca haya maestriado y para se se no se va a maestriar en la casa ¿Hay, hay algo que han descubierto que les ha gustado, y que nunca habían hecho la, la, la, la carpintería ¿sí? sí, los dos ah. hemos estado carpinteriando harto sí, a mí, me, a mí siempre me ha gustado pero como que juntos no lo habíamos hecho de, de, de armar algo bien hecho así como grande y nos pusimos, ponte a, a arreglar muros a ponerle, ¿cómo se llama? piso flotante piso flotante en el muro, oh, ponte tú, que quedan preciosos el problema es que partimos en un y después queríamos ponerle piso flotante a todos los muros de la casa. Bueno, la está bueno no, pieza ¡no O sea, el muro, el, el, el piso flotante en las paredes. Sí. Queda precioso, quedamos si fuera madera de verdad y sale claro. más económico y es más rápido. Mira, sí. qué, oye, está bueno, ahí hay el emprendimiento. Un, un dato, un dato, yo fui a comprar maderas porque yo quería ponerle maderas a un muro donde yo tengo mis guitarras. En, en ya. Mi Con la acústica. Claro, y el, el tipo de la tienda de, de venta de Advinículos me dijo, ¿pero para qué va, va a cortar madera? mandar, compra piso flotante y pegue piso flotante, hay un piso flotante que es más rústico, que parece madera a madera sí. y, y, y vamos a ver cómo queda, y probamos en mi sala, quedó espectacular, lo pusimos en la pieza de nosotros, quedó espectacular y yo ahora hice hace poquito el segundo muro de mi sala de guitarras y queda súper bien y súper fácil de hacer, Aparte que la sí, madera es como más quisiera hacer la van a tener toda la casa. La casa de madera completa. Los vecinos tienen las puertas con llave, así porque no echemos en el aviso. El ¿Vecino tiene algún murito por ahí? No, <risa> no, no. Le vamos a le vamos a Así claro. que nunca el metro cuadrado. Es <risa> que te limpia la modo. cabeza también. Yo creo que hacer cosas manuales en los ratos que uno puede hace que la cabeza de verdad se relaje. 100%. Sí. ¿Tipo? se sí, bien? Oye, ¿y la cocina, ¿cómo la andan? ¿La cocina qué cocina? ¿Qué le pega mal al, al almuerzo? O sea, la comida sí. a la noche. Lo que pasa es que yo, yo soy más de asados, a mí siempre... Sí, por, por, me gusta hacer asados y hacemos por lo menos una vez a la semana asado, y Pero tratamos bien. del fin de semana, como les decíamos, que sea fin de semana y, y el sí. fin de semana hacemos el asado y todo el tema. Una entrañita, eh, una entrañita. De hecho, no? eh, nos encantan las entrañas. Oh, que son buenas. Yo estuve, yo estuve años convenciéndome, porque yo no como chancho como pollo y vaca. Tuve años convenciéndome yeah. de a dejar la vaca. Mi hermano eh, vegetariano me, ya me estaba convenciendo. En septiembre dije, se acabó la vaca. Nunca yeah. más tuve. En octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Empezó esta lecera, marzo. Yo, hoy, si encima si estoy encerrado, no importa, marzo, ya démosle. Y en abril una sopa, no, pon una, una carne que hiciste en la olla. Sí. Oye, oh, ¿sabes oh, pues qué rico. más? Y se va a dieta, sin poder can, comer carne, no chao, y ahí me metí el pedazo de carne, ¡Ay, oh, qué rico, y de ahí no paré más, pues y ahora estoy todos los días con los asaditos y la carnecita. <risa> y yo bien, parrilla, bien. y aparte de la parrilla descubrí las ollas de cocción lenta entonces también cocino claro. con en ollas de cocción lenta porque me, me, me encanta entretenido. entretenido nos vamos turnando también tenemos a la Jessy que está con nosotros gracias a Dios que en la casa que también nos ayuda ah, bueno. entonces ah, eh, la a dos, un qué día a 1 un día a la martina un día un día un día a alfredo un día a la Jessy todo, todos nos turnamos todos en la no, cocina sí, lo que sí alfredo es pues, bien sabio eso de que que dentro de todo lo malo de esto es una super posibilidad para estar con la familia, o sea, sí. con toda la dificultad económica, de trabajo, todo esto, el, bueno, el contagio. El otro día sí. tenía a Kurt Carrera, al tutututu, y decía que sobre el papá de él cuando él era chico nunca lo veía porque el papá pasaba viajando, trabajaba mucho, dice que claro. nunca tenía mucha cercanía, no porque no quisiera, porque no se podía, y que él totalmente estaba creando una relación muy distinta con su hija por estos 100 días que lleva en la casa, o sea, es, claro. super, es una gran verdad. Sí, sí, por eso es digo, no tiene que buscar el lado positivo. Para nosotros dentro de todo lo malo es eso. Como familia, claro, como bien decía Alfredo, <ríe> nunca hayamos pasado 100 días durmiendo juntos. Porque obviamente le tocaba siempre estar viajando, que igual uno entiende las razones y, y se acostumbra, no hay problema, pero obviamente igual se extraña, porque con los mamones que somos nosotros más todavía. Eh, pero como que ya el hecho de estar ahora como durmiendo juntos nos va a costar nuevamente volver a la realidad. O sea, cuando tenga que volver a subirse un avión va a ¿Listo? ser como... ¿Cómo? Va a ser difícil. Va a ser difícil. Sí. Sí, incluso yo creo que para pa los niños, ustedes que tienen, que tienen la celeste que es chiquitita también, va a ser, no, no, quizás no, va a ser fácil para los niños realmente como ver menos a los papás de nuevo, ¿no? Un proceso también, ¿eh? Sí, sí aparte la celeste es súper regalón está acostumbrada, ponte tú cuando juega que estemos con ella eh, a estar regaloneándola. Entonces, ¿sabe que aunque estemos nosotros en nuestro, en nuestro lugar, siempre la estamos mirando, siempre estamos? Entonces, claro, va a costar nuevamente volver a la, a la normalidad, que es oh, la normalidad. lo más seguro que primero partamos nosotros saliendo antes de que los niños vuelvan al colegio. Mm. Entonces, obviamente, ese horario en que antes uno sabía que los niños estaban en el colegio con los amigos estudiando y uno estaba tranquila, ya no va a estar. Uno va a salir a la calle y el niño va a estar todo el día en la casa. Así o sea, es. Ese cambio para ellos va a ser ¿Sí? súper oh. difícil. Oye muchacho, bueno yo estoy, bueno nosotros nosotros somos amigos hace muchos años, bueno tenemos, te, bueno, tenemos y tuvimos y tenemos un gran amigo en común, Felipe, yo conozco mucho sí, sí. a Alfredito y a, y, a, y a la maquita y yo siempre lo sigo en las redes sociales, porque soy sabo, <risa> <¿no>? <risa> a por amistad y también porque soy sabio. <risa> entonces hay <risa> mucha... a ver creo que hay un TikTok, ¿sabes? podemos subirlo, no, su... me está hablando Faquí, nuestro director que hay un TikTok de la maca con, con la celeste <risa> Con la Marti. Con, con la Marti, Mar es que Yo tengo, el teléfono, lo veo mucho yo, entonces. A ver, ahí, te, ay, ahí. sí. Yo le hago los TikTok. Es que, la, es que la, mi hija es influencer, pues le encantan los TikTok y yo lo no hago con ella. Ay, güey, bueno, era levanta de pata. Ah, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, no digo, es pero, cáchate, cáchate este. Este fue un intento de TikTok y se le rajó el pantalón. ¿Sabes qué pasa? <risa> mi piel, la que risa, nos reímos. Y el segundo, que el primero que mostraron ya cuando, cuando quedó, tra tratamos de grabarlo y cada vez que levantaba el pie se le veía todo, entonces le decía, levántalo menos, al final, final tuve que ponerse un choro oscuro abajo y tuve que grabar con el pantalón igual rajado y no se le notaba, pero sabéis que tratamos de grabar y era tanto el ataque de risa que teníamos que no podíamos, porque claro, lo que uno muestra en los TikTok, yo, yo no grabo mucho, lo graba ella, es lo, es lo mínimo, pero lo que se vive detrás cámara, como se dice, es para morirse la risa. Oye, lo que le decía que yo lo sigo en las redes sociales y yo veo, me, tipo, o sea, veo cuando la Maca está ahí. No sé, está, viene Chayala Chile y la Maca al lado de Chayán, y, igual, igual Maca es una, es una pega privilegiada ¿la que tienen ustedes, ¿no? De estar aparte, bueno, por lo menos Chayani sí. tan buena onda más encima y de conocer tanto artistas. Sí, es una pega privilegiada, nos, nos toca conocer muchos artistas, nos, nos toca compartir con ellos muchas veces. Y nada, es, es, es entretenido, pero igual es una pega complicada porque... Eh, nosotros tra yo trabajo de, de lunes a viernes para después trabajar sábado y domingo y después exacto. de lunes a viernes para trabajar sábado y domingo de lunes a viernes para sábado y domingo entonces uno no para nunca es, es, es, y como dicen algunos amigos nosotros trabajamos cuando los demás se divierten entonces eh, en el verano tenemos los festivales no hay muchos veranos eh, en los feriados aprovechamos para poder hacer conciertos porque es feriado entonces es, es, es harta pega pero, y además de eh, haber artistas entusias. que son súper fregados, ¿no? Muy exigentes, ¿Tú, en toda no, la no, área, sí, digamos. Tú sabes que no no, no, no, no nos ha tocado no. mucho, ¿eh? No, ya. yo creo que han cambiado esas cosas del artista divo sí. que, que uno ¿Eh? solía escuchar, porque son personas que viajan mucho también y buscan mucho vínculo cuando llegan. Y, y con muchos de ellos llevamos 10 años trabajando, 8 años trabajando, ya nos conocemos, conocemos... A, a, Conocen a la familia, entonces Ya llegan y es como, ahora oh, no, ¿estáis bien? Ya sabéis lo que, le, lo que les gusta comer, lo que no les gusta comer Hasta juntáis a conversar con ellos Entonces ha sido muy Muy bonito Claro, porque a veces la gente dice, ay, tiene que pedir el mejor guayú Si a un artista ah. lo siente Elegir entre el mejor guayú y venirse a la casa De uno a comer un asado tranquilo en familia Que es lo que a ellos les falta, van a elegir 100% comer el asadito relajado sí Mil veces Oye, Alfredo, bueno. tú eres músico de, de nacimiento Son uh -huh. Algún, tu, tu, algún ídolo de la música que después por, por estas cosas de tu trabajo lo llegaste a conocer así cumpliste ese sueño no que siempre sí, con, con oh. mucho, con mucho, de hecho si, si, yo siempre cuento lo mismo yo varios de los artistas que tenían los pósters en la pared de mi pieza cuando es? era chico conociste? hoy día los conozco y he estado con ellos o sea eh, nosotros tenemos anécdotas muy divertidas hemos ido dale, a, dale, dale. A, yo yo era fanático divertido en el sentido de que son nosotros fuimos a comer una mechada queso de Liguria con el guitarrista X, con la maca, ¿cachai? O sea, oh. eh, cosas que yo jamás en mi vida se me hubiera ocurrido que podía pasar alguna vez en mi vida. Hemos ido a, a, a hemos salido a comer con bueno con muchos artistas Fuiste al, a comprar eh, trencitos con. Eh, Fui a una juguetería a la Pumanque con el vocalista de Europe. Eh, nunca, la gente nunca cachó que era el vocalista de Europe, o ah, no? Hay una juguetería bien grande que está ahí arriba, al lado de sí. ¿sí? De ¿sí? Sí, ahí fuimos con el vocalista de Yuro porque tenía que llevar un regalo a su hijo. Eh, nos ha tocado hacer cosas súper. O sea, con, conocía, me ha tocado trabajar con, con Ringo Starr y con Paul McCartney, que son los dos Beatles oh. que quedan vivos. Y, y el otro día para el cumpleaños 80 de Ringo subíamos una foto, claro. y Ringo Starr se sacó fotos con mi suegra, güey, con la Yo mamá de vaca <risa> Y de mamá firme los calzones, firme los calzones. Yo pero así. Alfredo quizás quizás tu es más cotidiano, pero ¿sabes lo que no sé? Sacarse fotos con, con Ringo Starr, con Paul McCartney que son historia de la música, o serán los más grosos de la música de todos los tiempos, como Elvis Presley, sí. que es esa, Entonces, no sé. Entonces, si claro, si esas ves. cosas son, son imagínate los regalos que son esas cosas para todos nosotros. Uy. De la vida. Y, y, y aparte de eso nos ha tocado también ver cómo artistas hace 10 años empezaron con nosotros muy chiquititos y hoy día son mega estrellas y, y tú decís, oye, hay, hay todo un cuento interesante. Para mí es una bendición. Yo siempre dije que me iba a dedicar a la música, y tú lo no sabes, Kiwi. <ríe> y, me, y me he dedicado igual a la música, directa o indirectamente he sido ligado a la música, y eso para mí es una bendición. Oye, Hola. Maquita, tú. Como, como dicen los argentinos, que los argentinos siempre dicen que son cholulos, cholulos cuando son como fanáticos de los, los artistas, ¿no? Aquí en Chile no hace, no hace ese, ese, ese concepto, y bueno cholulo Tú me quitas cholulas y chayán, ¿cuál? Así tú, aparte de que cante bien y así ídolo. Si el malo, ¿sabes no? que, era, que, era, que era mi amor así platónico? Era chayán, pero así, ¿Sí? amor sí. platónico, platónico. Y cuando lo conocí fue como, porque el gallo aparte, eh, es un encanto, es muy ya. simpático, es un caballero. Uh. Es estupendo, la verdad que es estupendo en persona, porque realmente uno conoce gente arriba del escenario que son mucho más potentes físicamente que cuando están abajo, por un tema de que obviamente la manera en que se paran en el escenario es impresionante, saben sabe moverse muy bien. En el caso de Chayanne es estupendo en general, entonces todas mis amigas así, ¡ay! ¡Vaya a estar con Chayanne! Fue en Miami la primera fue vez. Fue en Miami. Va, ¡Vaya a estar con Chayane Y todo así, y para mí fue como ¡guau! Wow, estupendo. Me comporté como una dama, soy una mujer casada, como <risa> es también un hombre casado. Amo a mi marido. No, no pero no, hay que conocerlo alfa súper agradable porque aparte eh, uno se da cuenta de verdad que es una gran persona. Es una gran persona. Pero claro, uno puede decir, ay, oh, el gallo rico, qué estupendo. Qué... Pero cuando lo conoces te das cuenta que tiene muchas otras cosas y que, y que efectivamente es como se muestra. O sea, es un oh, tipo Dios. que es... especial. Ese sí, pues yo casi, qué uh, casi morir. ¿no? No. Oye, yo, yo, so yo me fijaba, fijado, pues, Mark Anthony también tiene alta cercanía con ustedes. He proyectó fotos con Mark Anthony, que yo lo encuentro maravilloso. El, el show de Mark Anthony para mí lo encuentro pues sí, perfecto. Una, pero de principio a fin, todo todo, la puesta en escena. Yo me dije, tiene alta Ant cercanía con él. Sí, Mark Anthony uno es uno de los artistas que lleva casi 11 años con, con nosotros. Y, bueno, y, bien, y, y, y aparte lo hacemos en Chile y lo, lo hacemos en otros países también, porque él ha, ha desarrollado una confianza y un cariño por el trabajo que nosotros hacemos. Y ya, y ya lo hemos hecho en, en, en Uruguay, lo hemos hecho... Eh, en, en, en, en, bueno, fui a, con él a Perú y, y, y nos ha tocado trabajar mucho con él. Es uno de esos artistas de la casa y, y lo, uno de los primeros con los que partimos. Sí, pues y que... es muy exigente, ¿no? Porque uno ve el show y lo encuentro perfecto, o sea, todo perfecto, la niña, todo. todo. O sea, ¿es muy exigente con usted ¿o no? La Porque técnica Él y... técnicamente es exigente, pero, pero ya, ya lo conocemos tanto que cuando llega ya sabe que está todo como a él le gusta, ¿cachai? Qué bueno. eh, y, y, y, en, y en lo otro es cero exigente. De hecho, es un, un artista que come hamburguesas, papas fritas. Eh, la come así mal de gracia Cerveza la... y... No, no, no, no, no, no tiene ni una exigencia así. Warface de... Station. Claro, fue PlayStation. Eh, muy tranquilo, muy, muy tranquilo y una gran persona aparte. Gran, gran persona. En todos estos años que ya hay con Mar, Anthony y Alfredito, eh, cuando todavía estaba casado con la Jennifer. Sí, no, pero, ahí empezó a trabajar con nosotros cuando estaba casado en, con J-Love, sí. sí. sí. Ahí, ahí empezó a trabajar con nosotros. Cuéntame algo de la Jennifer, así que bonito ojo, así <risa> No, nosotros la, vimos, nosotros la vimos una sola vez en Miami nomás. La vimos ya. una vez en Miami, sí. la, la niña es impactantemente regia, pero así como ¿Sí? odiable, como la típica que uno la define como yegua. <risa> perfecta, es perfecta. Otra, es como, una potra, sobre todo potra. No, es que, es, que, es que sí o no. Es demasiado regia. Es perfecta. como que la cintura, se nota que. No, y muy, muy bien producida, eso, maquillada, vestida. O sea, no... O sea, no me me impresionante! Alfredo, ¿Eh? Ahora, bueno, Alfredo, no, no me acuerdo de quién, pero nadie, vi una entrevista tuya que decía que uno de los artistas le gustaba los, como los M y M, pero tenía que seleccionar ah. los colores de los M y M. No me acuerdo de quién era, no, pero no, lo que pasa es que uno va aprendiendo mucho con los años, ya, de, de, de, de, de detalles. Cuando un artista viene a un país, eh, ¿Mm. tiene muy poco tiempo para saber si las cosas están bien o mal, porque aterrizan, generalmente se van al hotel, se van al lugar, tocan, y hay un artista que pedía, uno leía en, en las peticiones y salía un bowl de M&M's, pero con un solo M&M azul. Entonces tú decís, ah, el artista jodido. ¿Qué, qué, qué eh, era, ¿no? No, era cualquier color, pero uno Una azul. Uno azul ¿no? Entonces tú decís, el artista jodido, ¿no? ¿para qué? Un azul, ¿cachai? No? Y, y uno se pasa esos rollos de creer que es vivo. Y ah. el, tipo de, el jefe de producción nos explicaba que lo que él hacía es que entraba al lugar y veía el bowl. Y si el bowl estaba con el M&M azul, significaba que tú te habías leído todo y que iba a estar todo en orden. O sea, para él, el M&M Azul era una señal de que tú habías hecho todo bien y que el resto iba a estar bien. Entonces, Mira. si veía el M&M Azul, se quedaba tranquilo, sabía que todo iba a estar bien. Si el M&M Azul no estaba, quería decir que no habías leído todo y que <risa> iban a haber problemas. Entonces, los tipos desarrollaron seco. unos códigos secos, secos. Seco. Claro, lo que sí. pasa es que piensa que tienen súper poco rato para poder chequear que todo funciona. Obviamente, sí. el artista llega después que el área de producción que revisa antes, pero tampoco se puede revisar absolutamente todo. Entonces, yo creo que cada uno de ellos tiene que tener su pequeña técnica por lo menos para saber si la gente con la que se está enfrentando en cada país tiene la responsabilidad de cumplir claro. el, el listado que le piden. Y otro artista una vez también nos pidió en el, en, el, en, el, en el Rider, que el Rider es lo que te piden la, la lista. Un Lemur y un Rolex. Eh, es es esos eso animalitos que se paran como dos patitas que son ah, el lémur eh, y, cuando, y cuando llegó le teníamos un lemur de peluche y un Rolex de juguete en, en el, el puesto ahí <risa> y, y también nos dijo, bien, se leyeron la cuestión <risa> Pero era, eh, todos tienen algunas cosas a veces divertidas que ya con los años uno va aprendiendo que son trampas en, en el camino para que uno caiga, para saber si hiciste si, si bien la pega o no. Pero las cosas más raras que me han pedido es un lemur. Claro. Y en la época que trajimos Black Eyed Peas nos pidieron una cancha de béisbol. ¿Qué acá en Chile... Porque ¿Béisbol? tuvimos que habilitar una cancha de béisbol en el Estadio Nacional. Marcelo yo sé. No, yo sé. Sí. Y, y, y logramos habilitarla y era porque era el último show de la gira. Y para ellos el béisbol era súper importante y tenían que celebrar. Y... Pero, pero son cosas así, pero nadie claro. me ha pedido una tina de leche de cabra con pétalos no, de o sea, rosa. No y cien toallas blancas que decía que Luis Miguel se que, haya, que el cien toallas blancas. Ojo, a veces hay artistas que piden las toallas pero son cuando las tiran al público, que fue en el caso de Luis claro. Miguel durante un año que pidió toallas negras, pero por el tema del maquillaje, cosa que al sacarse el maquillaje no claro. se notara y quien las tiraba al público. No porque él quisiera pero, tener. Pero empiezas a entender que hay razones para las pedidas sí. a veces. ¿ya? Sí. Que no son tan. Descabilladas. Sí. Exacto. Y claro. también hay muchos mucho mitos también. Hay mucha invención también. Que nunca pidieron eso y le inventan. No, que pidió esto y también son puramente. Ah, mentiras, sí, ¿no? obvio. obvio. obvio. Sí. Hoy sí, nosotros les tenemos una sorpresa. Dale. Dale. Hoy Dale. día va a estar con nosotros nuestra tarotista Romina. Y que a todos nuestros invitados les saca, les saca el arcano personal. Qué y además lindo. tenemos otra sorpresa para ustedes, que se las vamos a hacer llegar a su casa nos va a enseñar a hacer una pócima de la abundancia. ¿Qué les ah, parece? ¡Ah, buena! ¡Gracias, Muy Romina! Ahí bien. está, ¿cómo te, Romina? Ahí está nuestra hola, ¿cómo está? queridiza tarotista Romina. Hola, de nomás ahí a todos. Hola, hola, Clau, hola, Kiwi, Maca, está? ¿cómo estás, Alfredo? Hola, bien. ¿y tú? Bien, también. Se ve que me falló sí, el computador perfecto. y estoy con el Perfecto, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, bueno ya, ya, ya te dimos las la fechas de, de Alfredo con, con la manquita para, para el arcano. Sí, me dieron las fechas y me salieron dos cartas. La de ¿Ya? la maca es eh, los enamorados, no, perdón, la maca, el emperador y Alfredo, ¿Ya? los enamorados. No sé si sabían ustedes, Maquita y Alfredo, que cada uno nace con un arcano del tarot. No, no, no. No teníamos idea. No tenía idea. Bueno, es la carta como con la que uno nace y determina algunos rasgos de, de, no sé, de la personalidad. Es como el signo. Entonces, en una pareja esta combinación es buenísima. Porque en este caso, Alfredo, que tienes lo enamorado, es una carta de decisiones, siempre con proyectos, pensando, ¿no es cierto?, mucho creando... Pero Maca, por otro lado, al ser el emperador, es la que aterriza a todos los proyectos, es la que pone como la estructura, el orden, la metodología, eh, deja soñar, en este caso, los enamorados, ¿no es cierto?, pero a la vez después lo aterriza y le dice, bueno, concretemos, vamos por parte, eh, pongamos un poco de, de estructura y orden. No conocía sí, ya, nada, no. Yo no. soy súper ignorante. Me encanta todo eso, pero soy súper ignorante. ¿Sí? Entretenido. sí, no sé si les hace un poco de sentido esa combinación. Así. Sí, sí, somos Absolutamente, así. sí. Sí, bueno, eso pasa a veces, no es cierto, con este arcano. Y vamos viendo cómo se relacionan las familias de acuerdo a, a la carta con la que nacieron. Ya. Así que me parece que es muy buena combinación, sobre todo, Maquita, que tenés el emperador. Me imagino que eh, sos la que tiene que tomar siempre la... Las decisiones importantes, quizás las más duras. Eh. Sí, ¿Cómo? no. En nuestro caso nos dividimos harto de eso. Nos dividimos sí. harto, pero ya sabéis que el emperador hay que, hay que empezar a, a atenderlo. No sé si <risa> hay que hacerle honor a la carta. No, de aquí en <risa> adelante olvídalo. Todos pero los días. La carta logra, es buena la al emperador eh, y a los enamorados. En, familia, en la familia de, de ella, su hermano y todo. Ella es la que toma las decisiones todo. importantes y difíciles en todo. Es, claro, es esto aplica a todo, a tu, a, sí. a tu familia, exacto, a la, a la relación de pareja o, o a tu familia, ¿no es cierto?, de base. Eh, en, la, en el trabajo también, te gustan trabajos muy ordenados, con pauta. Eh, cuando es un poco desorden, ahí el emperador se pierde un poco y eh, además quiere tomar, formar parte de las decisiones también. No basta no no solo para imponer un proyecto. Hay que, el emperador quiere ser parte. Yo trabajé con la maca en el Buenos Días a todos, un tiempo de posición de panelista de espectáculo junto con ella. Y la maca, yo me llamaba la atención porque ya traía todo escrito. Es Matea, y... me la imagino. Todo perfecto. Claro. No es bueno, Matea. No, Teníamos que presentar la <ríe> tercera y el día anterior y traía todo escrito. Uy, yo no traía ninguna cuestión. Súper detallista, así, pero, pero al hueso. O al festival sí. de Guinea también se sabía todo perfecto. Súper fantástica. Y sí, soy así. Este año, no, pero este año 2020 es el, tiene la energía del emperador, porque va sumando ah. los números. Entonces, 2020 te da 4, que es el es también tu arcano. O sea, uno transita por su carta cada 22 años. Yeah. Entonces, eh, la energía que agarres este año te va a servir un montón para, para los que se vienen. ¿no? Y vas a volver a pasar de nuevo en 22 años más por esta energía. Así o sea, que me tocó como... justo la energía del coronavirus, voy a tener que sacar el coronavirus aquí la energía Exacto. como ustedes tienen que aprovecharla. Bueno, sacar, el lado sí, sacar el ¿Y lado qué, positivo. sacar el lado positivo. qué número es el y... milio? Perdón. El tuyo es el 6, los enamorados. Seis. Sí, los enamorados es una carta de, de mucha decisión. Son personas que siempre están tomando decisiones, eh, les cuesta a veces salir un poco de la rutina, ¿no es cierto? Pero cuando lo hacen, lo hacen con todo, sí. Pero les cuesta un poquitito como ese impulso que en este caso da el emperador con todo. ¿Chico, quieren Oye. hacerle alguna pregunta, Romina? Parte ¿Algo que, que quieran saber? No, son, cosas súper simples. ¿Cuál es el año de, de, de, de Mercano? Tu, ¿Tu carta? ¿El 6? Sí, pero entonces sería el 2020. Ah, ¿cuándo va a tocar? <risa> claro, Por cualquiera que en no, dos no. años más te va a tocar, en dos años más. Eso, cual, 22. Ah, pero no es cualquiera que sume seis. Sí, pues, sí claro, cada 20 años, sí, pues. Claro, pero ya estamos en el año 4, ¿no es cierto? Sí. El 2024. 2024, oh, ¿no? sí. 2024 va a ser el ah. año de, de los enamorados. No, 2022. Aquí tiene que hacer el 2022. 2022? 2022 Para aprovechar razón, ese cara, año. Yo eh, recomiendo, tiene que ser como se. Alfredo, tomar, concretar todos los proyectos que tenga pendiente, pegar el gran salto, aquello que está ahí pendiente, una, una muy buena inversión, eh, lo que venías planeando en el fondo, lo que vengas planeando en estos años, que se concrete ojalá de acá a dos años más. Perfecto. Iván, ¿me viaje es... a algún lado era? No, no es cierto. <risa> ¿Algún, algún cambio bien fuerte es súper recomendable hacerlo con la energía de tu carta. Perfecto. Oye, bueno, y en el, al, al, en el caso mío, por ser este mi año, ¿el ¿sí? proyecto en el que me estoy lanzando debiera ser el proyecto en el que yo me... en el que siga luchando? ¿O te, ¿Cómo puedo ser si tengo que hacer algún cambio, voy bien encaminada? Mira, tengo preguntemos, las cartas. Acá. Preguntemos. Aprovechemos, aprovechemos. Aprovechemos. ¿El proyecto seca, en el que estás que... ahora? Ajá. No, buenísimo. Buena. Buenísimo. Me salen dos reyes muy importantes, el 10 de oros, que es la carta eh, mejor aspectada desde el punto de vista económico, así que creo que lo que estás haciendo ahora quizás no vas a ver el fruto este año. O, este año orde, se ordena, este año se, se materializó, se ordena, se planifica, pero ya el próximo año eh, uno, uno, ¿cómo se llama?, Va a empezar a ver frutos. Porque pero como tanto. consejo, exacto, como consejo este año eh, todo lo que sea orden. Ordenar el proyecto, formalizarlo, legalizar, trámites. Buen punto, sí, sí, perfecto. Sí. Oye, Arcelito, ¿tú quieres hacer una pregunta de acuerdo a la, al trabajo, lo que viene con tu, con tu trabajo? ¿O sí, que ¿no? Que, que, ¿Cómo se ve afectado también uh, uh, uh, en el futuro? ¿Cómo se sí. vienen? En... Sí. Producción. <risa> bueno, también te salen no, muy buenas igual, ¿eh? cartas. No sé si se ven, te sale el carro, el mundo. Eh, son cartas de mucho viaje, mucha concreción. Aprovecha sí. de descansar estos pocos meses que van quedando porque después parece que se viene muy movido. Así que hay, hay que aprovechar un poquito este, este, estos sí, meses el, que quedan el, el y después ya cierto. no para. Ay, yo tengo otra pregunta. ¡Ah! Dale. Dale. dale. Eh, dale. Ah, esto me está gustando. Eh, según yo, no, pero ¿vuelvo a televisión o no vuelvo a televisión? Eso, vamos, vamos. Sí, pues eso me gusta. estoy ahí manera, con la. Estoy segura. Mira, posibilidades no hay, pero eh, en este caso creo que sería bueno negociar antes, como no aceptar cualquier cosa. O sea, tenés que poner las cartas sobre la mesa bien. Eh, Ordenada, ¿no es cierto? Eh, planteando tus expectativas. Como no aceptar proyectos que no te convencen mucho. Este lo o sea, como que trata, trata de elegir. Trata de, de antes de, de buscar un proyecto en la tele, primero quizás pensar qué te gustaría hacer. Más que alguien te proponga algo, quizás sea bueno que tú lo hagas. Tu prueba va programa de servicio, vamos. <ríe> vamos. Bravo. Bueno, maquita, si se concreta sí, tu programa de servicio, aquí, la, aquí, tiene, aquí tiene, ¿no, el notero, ¿no? tiene el notero, acá tiene el notero prueba de servicio. Bueno, acá tenés tarotista también. estamos <ríe> no, buen no, Oye, acá, acá tiene mascarillas ¿eh? porque la producción, la asesoría de imagen, tipo, ¿sí, está listo Al la rutina de 100 <risa> Alfredito La primera si un hombre muy, muy inquieto y nosotros te conocimos como cantante, animador de televisión, productor, ¿sabes? ¿Alguna cosa, sí, alguna locura que te quede por, en la cabeza por hacer todavía? ¿O hay muchas? Mira, el, el, el otro día justo estábamos ordenando, reordené mi pieza cuando me dio por ser arquitecto. <risa> ¿Sabes? ¿Qué perdón? <risa> eh, ordené mi pieza. <risa> Y empecé a sacar premios y los puse en una repisa, pues los tenía bien guardados. Y ahí empecé a ver, claro, tenía premios de animador, ¿Sí? de televisión, de radio, de publicista, de músico, de productor, de todo. Y, y ahí decía la vaca, increíble la cantidad de cosas que, que me ha tocado hacer en, en, en mi vida. Y soy demasiado inquieto, y, pero yo llevo ya 11 años en la producción. Nos ha ido súper bien, gracias a Dios, súper, súper bien. Y, y estoy como tranquilo, pero obviamente soy una persona que no puedo estar tranquilo, por, por, por esencia. Soy el, el rey de las anotaciones en el colegio, en los libros de anotaciones, porque se paraba y no podía quedarse sentado. Y, y eh, me dio hora por la música, volver a hacer música, eh, bueno. y, estoy, y estoy en eso. Yo creo que hoy día, gracias a Dios, he cumplido casi todos los lo, lo, lo sueños profesionales que he tenido... Y, y ahora mi, mi sueño más grande y el que más me había costado era el de mi familia tener otra guagua <risa> ¿En serio? Mi, no. mi familia es todo, es todo. No, yo, yo soy el que siempre le he dicho que yo no tengo problema tener otra guagua, feliz no, tendría otra guagua pero una... la maga no <risa> la maga no quiere no, está ahí loco ahí es muy... que en estos tiempos, ah, difícil. Difícil. Estos tiempos pero nada hoy día mi, mi, mi proyecto número uno y, y, y, y es mi familia. Y, y, y en eso estoy de, de, de cabeza. Y por eso okay. lo que ustedes dicen es cierto. Quiero este año aprovechar la situación que está pasando mm -hmm. para, para disfrutar mi familia al máximo. Al Porque yo sé que cuando vuelva la locura voy a tener que volver a estar arriba de un avión, volver a estar arriba de un hotel. <risa> y esa cuestión para mí es... Para muchos es entretenido, pero a, a mí me desgasta un poco. ¿vio? Yo soy... A mí no, nunca... Me ha gustado salir ni a carreteras, soy, soy bien de tranquilo, ¿cachai? ¿sí? Entonces, sí, Marín. sí, mi familia. Eh, la Romy, una no. aparte de ver el tarot, ella hace pócimas y enseña uh, a hacer pócimas. Ah, mira Entonces les quiere regalar una pócima de la abundancia que se las va a mandar a su casa después, sí. pero nos va a explicar un poquito qué es lo que trae esa pócima, ahí en Opus focus ahí sí. estamos viendo el video. Bueno, como le contaba Romy. la, la Clau, eh, claro, yo hago, tengo una tienda esotérica que se llama Cuspocus y ahí eh, preparamos pócimas personalizadas, son elementos de psicomagia, ¿no es cierto? Ayudar a las personas a que refuercen su autoestima, darles un poquito de poder para concretar proyectos, ¿no es cierto? Así que hemos buscado en, en, en la magia medieval sobre todo, cómo antiguamente se elaboraban estas pócimas mágicas. Y hoy busqué ingredientes muy simples que ojalá todos tengan en su casa y puedan hacerlos también. Eh, canela, ¿ya? laurel, sal, y eso es lo que hacemos, lo juntamos y con un poquito de aceite lo vamos a dejar macerar. ¿ya? Ojalá esperemos una luna llena, lo dejamos a la luz de la luna, lo cargamos y después este aceite que se transforma, eh, bueno, una pócima, pero vas aceite, ojalá la podamos ungir en alguna vela, ¿no es cierto?, y, y darle más poder a, a esa intención, o bien usarla como un amuleto, eh, así, así de simple se hace una pócima, sobre todo de, de abundancia, canela, laurel, sal y aceite. Oye, Romy, ¿qué se hace con esa pócima? ¿La dejas en el velador, la abres? ¿Cómo funciona? No, eso lo, lo dejas en un cuerpo? frasquito. Lo dejas en un frasquito, ¿no es cierto? Como te contaba, lo potencias con la luna y lo que puedes hacer después es echárselo una vela, ¿no? Este aceite. Uh -huh. Entonces pides, qué sé yo, que se abra un proyecto que está un poco trabado, que no faltan las lucas a fin de mes, etcétera, para lo que la gente necesite. Eh, se usan mucho los aceites esotéricos en, en velas. A veces uno prende una vela por prender, pero eh, la idea es hacerle como ponerle magia también. Oye, pero esa claro. pócima, uno piensa que por pócima uno tiene que echarse así como el pelo, como la cabeza, la que ¿no? Hay personas es el que el se pelo. echan, claro, ¿no? Yo me el pelo, Ese, sí. Una pócima <risa> para que crezca el pelo, por eso. ¿no? Oye, dice que... Y la... este no te va a crecer, ¿entiendes? el pelo no crece. No no, no, no, no, yo, no. es que yo tengo una experiencia, una vez mi, mi ex señora creé mucho en todas estas cosas de la energía, el tarot, y siempre había donde una señora que ve la, las cartas y siempre me decía que fuera. y un día fui. No, me encontró las cartas del juez, que yo tenía buena energía, una cosa bonita. Entonces yo estaba complicado de pega, entonces dije, ¿qué puedo hacer para que salgan las pegas? Y me dio una cuestión, no se la reí de ustedes de mí. Era como, como arcilla y como merquera, sino como una tierrita naranja, no me acuerdo. Era, era una, como una semilletita, me dijo, y tú Arturo, todos los martes, antes de salir de la casa, tienes que eh, eh, sacar un poquito de eso y con las manos, puche, no puedo que el colpé, pero con las dos manos, así como fregar las, las dos manos, frotar las manos y después meterte al bolsillo. Ya, me traje la cuestión, primer parte yo salía temprano de mi casa, como a las seis de la mañana, voy a ir a buscar a mi hija a a a a a al colegio, y me acordé, pa, hago con las putas en las manitos pum, me meto en el bolsillo, Ay, tenía que decir platita, platita, platita, platita, platita, estaba como la tía Johnny, platita, platita, platita, pum, me la metí en el bolsillo. <risa> Oye, estaba en el gimnasio como la las de la mañana, me suena el teléfono, pum, de, de mega, porque la radio Caldela era de mega, pa, te queremos para un programa con Renata Bravo. ay oh, yo no lo podía creer, güey. Me coincidió justo. La otra semana, la misma cuestión, platita, platita, ¡pum! me llamaron para una gira, para unos eventos. ¡Oh! Así si es que yo andaba, pero estoy alucinado. Y uh -huh. llego, la otra semana, en la mañana me levanto, lo tenía en el velador y no lo encuentro. ¡Oh, conchelador! Buena suerte. Empecé a buscar de vuelta el velador en el auto. Pucha, con la nueva manera llamé, se llama Carmen, la Carmen, se que no encuentro esta cuestión, ¡Oh! porque así que ni ordenado, me saco a sacar la cuestión. Y me dijo, ya, y me, me, me, me estaba perseguido, me pegué el pico, la recoleta, oh, fui a buscar y nunca más me resultó. Ay, Después la hice, no, pero, pero fue, me fue la mierda. Pero sabes que dos martes, no sé si cuál sería el poder o mi ansia o el destino, pero me coincidió. Pero claro, es la fe al final, uno cuando sí. tiene fe y hace las cosas así, ¿no es cierto? Por eso yo te hablaba de la psicomagia, o sea, son elementos que eh, no funcionan por sí solos, sino a nadie le faltaría nada, ¿no es cierto? Pero sí, tiene que manera. ver mucho con la fe, la energía, la intención que uno le pone. exacto Este es no, este preparado que yo te di que te digo, también se puede usar, te puede frotar las manos, echarle a la billetera, un poquito en la cartera. Eh, no sé si te dijo en la... La Clau, que tenías que venir a buscar la pócima a mi casa, para llevarla después, esa de la abundancia. ¡Sí, <risa> Para llevársela al breo y a la maca. Yo hago de delivery, eso lo llevo chiquillo tengo, tengo todo. So <risa> la torta también, aprovecha de llevar la torta. Oye, estás pues, a venir no a tener la torta mañana, por favor, no después, ¿eh? <risa> no, ya, ya tengo, ya tengo. Me notaron dos pedidos para el 24 de septiembre y 17 de octubre en la casa Oye, de los Alonso. <risa> Te voy a preparar una pócima aquí, Will. También la energía sí, existe y uno tiene que aprender a, a, a, a, a manejarla. Canalizarla. Yo soy el ser humano más lleno de. ...cábalas y cosas que se les puedo ¿Sí? poner en la vida. No, no a ver, cuéntanos, cuéntanos una, cuéntanos una. Yo, yo cuando tú tengo todos los billetes en mi billetera... ...mirando hacia adelante y con la cabeza hacia arriba. Nunca un billete de cabeza. Anda, ponerle un billete desordenado en la billetera, porque... Uh. Todos <risa> los billetes siempre miran hacia adelante... ...y con la cabeza hacia arriba, nunca uno de cabeza. Ah, de verdad. es un clásico, <risa> un <típico risa> clásico sí. de... En esta de casa bueno. nombrar la palabra... <risa> sí... ¿La bicha Guay. que se arrastra? Ah, ya. Yeah. De hecho, es divertido porque la Celeste tiene seis años y cuando en el jardín le muestran las cosas, le dice bicha, no le dice su nombre <risa> original. Al y, y cuando. cuando... Cuéntalo que así sí decimos la palabra con S. No, no. Bueno. Ah, ya cuéntalo, pues cuéntalo. Bueno, hay dos formas. Tocar madera es la, la, la primera y la otra es eh, tocarte el genital izquierdo. un poco, cuando uno dice la palabra... está bueno. ¿Sí? Le voy a llevar a algo con por eso ya no digo mal la palabra, si no me voy a decir más que. Pero al final del camino, yo entiendo, bueno, yo, yo soy uruguayo, mi, mi familia era de campo y, y, y viene, muchas de esas cosas vienen del campo, ¿no? Claro, y, ancestrales. Y, pero lo que sí he aprendido con los años, independiente de que no pase barajo las escaleras, no, no, no, no, hay millones de cosas que no hago, sé que no es el hecho en sí, pero es el hecho de mantenerte alerta y de sentir que estás eh, manejando tu, tu suerte y que depende de ti y que la estás cuidando. Son otras cosas, son otras cosas que se, que se le agregan a estas cosas que son como, como típicas. Pero, pero pregúntale, yo voy al casino y gracias ah. a Dios gano, a ti me va bien eh, las cosas, las cosas que necesitan suerte, de hecho hay un, un poloro que tenía nuestra hija mayor eh, que me decía, yo le dije, ya hagamos una cosa, vamos. nos fuimos a la playa un fin de semana, yo decía, te voy a ganar en todo, <ríe> en todo, <ríe> y terminé y me decía, pero cómo tiene tanta suerte, usted digo, la suerte se cuida, <ríe> es que tienes que ordenarte y, y estar siempre atento a las cosas pero soy súper cabalero, super cabalero en general la gente que trabaja en producción eh, y el, en el área del fútbol son súper cabaleros sí. Sí, yo bien, conozco bien. mucha gente de esas áreas, que pero es mucha cábala siempre y te, tiene todo todo que ser algo fútbol, psicológico más que nada, obviamente ¿sí? pero... Pero hay, en el fútbol, sobre todo, hay grandes ejemplos de que gente eh. que ha tocado una copa, que no se supuestamente la toca okay. la okay. copa no se toca hasta que se gana, y han okay. perdido en el último minuto un partido, ¿no? Cosas increíbles. No sé <risas> lo que pasa, yo no sé si una cábala un top que tengo yo, me gusta el número 6. Le doy con el 6. La, bueno, nací en el 66, seis Pero suponte no sé, pues yo he hecho benzina en la isla número 6, ¿cachai? ¿En, se, se, no ah, se, ¿En serio? ¿En serio? Y, y a veces están todos está en todo su cupáis, estos cupáis, les espero. Y si así voy muy apurado, si estoy así muy apurado, tengo encina, son techos en la 9, que es al revés. ¿Cachai? Ah, son que levantas a, ver, a, a las 6. A las 6 cabalas, po. Claro, mira. ¿cachai? O te levantas a la, siempre, las 6, porque el despertador es a las 6, 6. Y a las 7, a las 7, 6. Yo no todo, tengo. Ni... Ah, pero es mi, cero. Mi, mi, mi, mira esto, estos esto son mis. Operador, estos son mis despertadores. Y a ver, a ver. Todos suman lo mismo. ¿Qué chai? 1055, 5,510. 90909. Yo pensé que yo era la esotérica, pero... ¿ah? <risa> no, no, el problema es terrible. Anda a pasarle la sal en la mano, o anda que se le cruza un gato negro, o que pase por debajo una escalera. Mira. Todo lo que te puedas si imaginar en la que existe. Cada vez que miro el reloj y sale el número repetido las 18.18, 18, las 15.15, le saco una foto a la pantalla. <risa> Capicúa. Capicúa. Hola, el feito Muy más Que ya <risa> Oye, chicos, vamos a los saluditos. Tenemos a Juan oye, Ripo sí. que dice: oye, Hola, oye, saludos oye, al y a la Clau. ¿Hola? ¿Hola? tal, Claudia? la Uy, la, se nos pasó, pero déjame dar los saludos porque si no me retan sí, después. Sí. sí, dale, dale. Juan Ripo: Hola, saludos al y a la Clau. Excelente programa, los veo de lunes a viernes. Sandy Buenas, Sánchez: este Hola, buen día a todos. Después está Pamela Infante, soy su fan número uno que entretenido este matrimonio. Oh, Gracias. Bueno. Te manda muchos besitos, Ricardo López, muchos, muchos, muchos éxitos y que vuelvan los recitales. Ya están los saluditos de hoy los más notorios. Oye muchachos, los quiero agradecer, en serio, o sabes que pasamos una hora, los programas de una hora, pasa pasamos una hora diez, sí, ha sido no, muy buena no, no. la conversa, yo sé que ustedes me tienen mucho cariño, yo también a ustedes, y ha sido en serio que se la agradezco mucho por la buena onda. Eso que, no alcancé a preparar, mira, acá tenía hasta los implementos. A ver, a ah. ver, hazlo, hazlo, hazlo dale. ¿Ah? A la próxima. Me claro, voy no, a concentrar, y, ¿no? Ahora Después de todo lo que escuché, ahora me cambió. Me cambió la fórmula, voy a tener que, que ponerle más magia, parece. Para Alfredo, no es tan simple. No, Alfredo. Sabe, sabe. Yo no yo, yo, yo, yo, yo tengo que, les doy mi disculpa, tengo que abandonarlo porque yo tenía en la ¿Sí? realidad. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Estamos moviéndola todo este rato? Sí, sí, sí. no, despegamos, despidamos, muchachos, porque bueno. Ya, ya. son Maquita, los quiero mucho, muchas gracias. Nosotros ustedes también, gracias Claudita, un gracias, a los tres. Gracias, gracias a los tres que estemos muy bien, mil éxitos para este año y trabajo toda la gente Todo que no lo quiere Gracias, Cuídense. Romy. Chao, chao. chao. Ma mañana tenemos un gran invitado también, es uno solo, aunque también así a Duca. Mañana está el gran Mauricio Flores, el Melame acá, en vivo y en directo, en el Lupa Chalupa, así que mañana tenemos a Mauricio Flores con a trabajar, cabeza dura con todo eso y mucho, mucho, mucho, mucho más nos vemos mañana muchachos nos vemos mañana, chao Romy. chao chao, chao, chao